Hoy se proponemos hablar con otra mujer en un mundo de hombres. Trátase de Marisol Noa Rodríguez, presidenta de la Confederación Empresarial de Orense, ACEO. Esta abogada orensa dirigió durante años la Asociación de Mujeres Empresarias de Orense y e este año fue la primera mujer que llega a dirigir a la principal Asociación de Empresas de la provincia. A su trayectoria, amosa que las mujeres que viven en igualdad de oportunidades son capaces de desenvolver todo tipo de responsabilidades y afirma con seño que cada vez son más las mujeres que fundan y e dirigen a su propia empresa. ¿Cómo se siente nuestro nuevo cargo en la Confederación de Empresarios, donde la mayoría de las empresas siguen a estar representadas por hombres? Vamos a ver, yo en primer lugar eh, me siento orgullosa de haber sido la primera mujer eh, que ha conseguido pues, eh, ser presidenta de una confederación de, de empresarios. Eh, he sido la primera en Galicia, creo que solo hay otra en España, en, en Guadalajara, eh, que fue elegida precisamente en este mismo año, en mayo de este mismo año, Marisol García, y mmm, creo también que va a ser proclamada el día 14 de este mes eh, una, otra presidenta más, la de la Asociación de Empresarios en Cartagena, que es una, una abogada. Entonces, vamos a ver, considero que de, después de tantos años y que por primera vez en la historia no había ninguna mujer que en un año pues vaya a haber tres mujeres eh, presidentas de confederaciones empresariales, pues es un, un gran reto, ¿no? <risa> Que empezamos, que empezamos fuerte. Yo creo que bueno, pues se ha roto el, tocho, el techo de cristal, efectivamente, en este aspecto. Y que, y que bueno, que, que vamos bien. Hay que ser optimistas, ¿no? Yo lo considero así. ¿Por qué no hay más mujeres dirigiendo empresas? Vamos a ver, eh, yo creo que no hay, en primer lugar, creo que es una eh, cuestión de cultura y de educación. Eh, Vamos a ver, aún hace mucho tiempo, relativamente, eh, por pues las mujeres no teníamos ni derecho al voto. Precisamente el día 1 de, de, de, del mes, de este mes, del mes de octubre, pues hizo 88 años que las mujeres tenemos derecho al voto. Vamos a ver, creo que 88 años son muchos años, pero son pocos para conseguir una evaluación, si estamos pensando en que llevamos 21 siglos de historia. Y que en menos de un siglo, o sea, hace menos de un siglo que conseguimos solo votar, que las mujeres no contábamos para nada, que no teníamos derecho a nada, que teníamos que contar o tenían que contar con el consentimiento de sus maridos, pues incluso para ejercer una profesión, eso hasta el año 1975, para eh, firmar o para abrir una cuenta bancaria. Pues creo que, que después de ese tanto tiempo en el que no hemos contado para nada, pues en lo que llevamos en, en menos de un siglo eh, hemos evolucionado y las cosas han cambiado mucho, aunque nos gustaría que hubiesen cambiado mucho más, pero, pero yo creo que la, la evolución eh, es evidente. ¿no? Eh, hoy la mujer pues, está muy preparada eh, en puestos eh, de, de trabajo a los que se accede mediante una oposición, como por ejemplo ese funcionariado, hoy supera con creces a, a los hombres, eh, ...está muy formada, la mayoría de las mujeres, más del 52% de los estudiantes son mujeres... ...en las carreras profesionales lo mismo... ...y qué pasa, que encuentra un problema a la hora de llegar a la empresa... ...porque vamos a ver, la empresa no es un sector tan fácil... ...es mucho más fácil tener un horario de, de trabajo y poder conciliar la vida familiar con ese horario de trabajo, que el dirigir una empresa que supone pues, dedicarle casi las 24 horas del día, y a lo mejor pues todos los días de la semana, a eso. Entonces, en eso la mujer se encuentra, primero, con el tema de la conciliación familiar, que la mujer no solo lleva la carga laboral, sino que lleva también la carga de la familia, la de la maternidad y la de la dependencia. Entonces, eh, muchas veces tienen posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad pero mmm, a la hora de valorar y de sopesar eh, pues, eh, las otras cargas que tiene, pues renuncian a esos puestos porque bueno, porque hemos sido educadas así. ¿no? Pues eh, Un hombre pues, no tiene problemas en estar a lo mejor toda la semana fuera de casa, en llegar a las 12 de la noche por reuniones, por, bueno, para resolver temas empresariales y yo creo que a la mujer eso le sigue tirando mucho y entonces pues, pues renuncia por ese motivo. De hecho, vamos a ver, la tercera parte de los negocios de España están dirigidos por, por mujeres, pero bueno, eh, son más bien pequeñas empresas eh, o bien en el sector de, de los autónomos, porque las mujeres sí que lideran el sector de los, de los autónomos. Entonces, pues yo creo que eso, que es un tema mm, que influye muchísimo y que sigue siendo una cuestión de educación y de cultura, que hay que educar igual para que haya una corresponsabilidad y ellas no tengan que renunciar por ese motivo. ¿Y qué ha ido famoso Teito de Cristal? ¿Existe? ¿Conoce algún caso entre compañeras? Bueno, pues vuelvo a insistir otra vez en el tema de la educación, que para mí creo que es fundamental, pero en todos los campos. Creo que es la raíz eh, y con lo que se puede superar eh, esa desigualdad. Eh, tenemos que educar igual y en eso tenemos un papel muy importante las mujeres. Porque todavía a estas alturas pues, hay mujeres que siguen educando de distinta manera a los hijos que a las hijas. Eh, respecto a... vamos a ver, yo no conozco a ninguna compañera eh, que haya sufrido alguna discriminación eh, a la hora de acceder a un puesto. Pues, por ejemplo, en el Colegio de Abogados eh, también existe una mujer que es la decana, es la primera vez en la historia... Pero es la primera vez en la historia porque es la primera vez que se ha presentado una mujer para acceder a ese cargo. Entonces no quiere decir que pues, posiblemente hace 10 años o 15, si se hubiese presentado alguna mujer, hubiese ya salido. En el Colegio de Economistas, pues también que es muy reciente, eh, pues también hay una mujer que es la decana del Colegio de Economistas. Pero también es la primera vez que se presenta una mujer. Entonces yo eh, me gustaría animar a las mujeres a que otasen a sus puestos de, de responsabilidad cuando tienen oportunidades... Y vamos a ver, reconozco que, que es duro primero, porque efectivamente eh, todavía dominan más los hombres que las mujeres en esos campos, pero aparte a nosotros eh, nos supone pues eh, un valor añadido, que es por la renuncia a nuestra vida familiar y la renuncia a nuestro tiempo libre, porque esto supone mucho tiempo, entonces muchas veces es más cómodo eh, bueno, pues, eh, desarrollar una jornada de trabajo normal y tener tiempo pues para realizar tus actividades tus hobbies y no dedicárselo a eso entonces yo por ejemplo a la hora de otar a la presidencia de la confederación empresarial vamos a ver lo, lo he pensado mucho porque supone eh, pues un gran esfuerzo mucha dedicación es un cargo que no es retribuido que mucha gente piensa que lo es y porque Muchísimas mujeres me han animado a dar este paso, entonces yo eh, por coherencia considero que si cuando voy a una mesa, a un foro, eh, me quejo de que no hay mujeres en puestos de responsabilidad y a mí a la hora de surgirme esa oportunidad, pues no la aprovecho y renuncio, pues entonces no hacemos nada. ¿Recomendaría implantación de un plan de igualdad en las empresas? ¿Qué le parecen las cotas de sexo en las empresas? Vamos a ver, yo lo recomendaría, bueno, en primer lugar quiero decir que no me, o sea, que me encantaría que no hubiese eh, planes de igualdad, o sea, una ley que obligase a las empresas, pues de más de 50 trabajadores como hay ahora, a tener un plan de igualdad, al igual que tampoco me gusta el sistema de cuotas porque, porque considero eh, que la mujer debería acceder a esos puestos por su cualificación profesional y por sus propios méritos, pero bueno, como desgraciadamente no es así, eh, pues Creo que los planes de igualdad y las cuotas pues sirven para ir introduciendo a las mujeres y, y en ese sentido pues nos han valido de, de mucho y creo que, que sí que es conveniente para, bueno, para que se vayan familiarizando. digamos. <risa> ¿Fueron necesarias las cuotas para consolidar a las mujeres al frente de la dirección de las empresas? Vamos a ver, en las empresas lo que debería de existir serían unos sistemas de promoción transparentes a los que pudiesen acceder tanto los hombres como las mujeres, pues con, con la cualificación que tenga cada uno y entonces pues eh, se evitaría esos problemas porque cada uno accedería por sus propios méritos. Pero claro, tendría que haber transparencia. Luego, a la hora de la diferencia salarial, yo creo que la diferencia salarial más está en, en, los, pluses, en los plus o en los complementos eh, que puedan existir, porque el salario base normalmente suele ser el mismo por los convenios, pero después las diferencias existen en, esa, en esos otros conceptos que se incluyen en, en las nóminas. Y... No sé, creo que eso sería, vamos a ver, unido a lo que ya he dicho antes, eh, de los planes de igualdad y de las cuotas, una manera de ir superando pues este problema. Y luego quiero añadir, vamos a ver que efectivamente existe el problema de la desigualdad eh, salarial entre el hombre y la mujer, eh, una desigualdad también en, en, en los puestos de responsabilidad y en los consejos de administración de las empresas. Pero sin embargo, bueno por otro lado, casi tenemos que estar orgullosos porque somos el tercer país en, en Europa eh, en este aspecto. Estamos por, a la par de Dinamarca, que siempre se señala como ejemplo, y estamos por encima de, de Finlandia, incluso por encima de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, bueno, pues creo que es un dato que tenemos que tener también en cuenta. No, no todo es malo. ¿Puedes expresar una frase... ¿Por qué es beneficioso para la sociedad vivir en igualdad de derechos y oportunidades? Bueno, Porque, vamos a ver, considero eh, que todos debemos de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto, y que eh, esto sería socialmente un sistema digno y justo. Y desde el punto de vista de la igualdad entre el hombre y la mujer, pues me gustaría eh, citar una frase de Clara Campoamor, que dice que todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Gracias por participar en esta idea de Escuela Libre de Violencias Machistas, Educando en Valores, Educando en igualdad, que es un proyecto de FAPA Orense Burgas, es subvencionado por la Secretaría Federal de Igualdade de Asunta de Galicia.